muy buenas pues te quiero contar cuáles son las claves que están matando tu rendimiento en tu competición en tu partido en ese partido de badminton de tenis de squash de pádel vale o en, incluso en otros partidos que no sean de raqueta pues te voy a contar todas estas claves que se aplican a muchos deportes y la primera es adivinar muchas veces estamos pendientes de, de qué va a hacer el contrario por un movimiento de pies o por cómo tiene la raqueta pensamos cómo va a hacer ese golpeo y muchas veces te equivocas sobre todo cuando son con rivales que tienen mucha experiencia y lo hacen muy bien así que intenta no adivinar porque verás que no te va a funcionar otra cosa es entrar frío esto es algo habitual que lo veo en, en todos mis alumnos incluso en en mí mismo cuando voy a competición y en, y en deportistas incluso de alto nivel que entran demasiado fríos ¿vale? cuando entras frío pues no te hago tiempo a que tu nivel de activación sea esté en la zona óptima y que puedas estar con la atención en lo que tienes que estar otra cosa es también relacionado con esto es ir demasiado acelerado en todos los golpes pasarte de nivel de activación y hacer como si todos los golpes fueran tengas que ir a 2000, a 200% y eso es lo único que va a hacer va a ser que no hagas una buena gestión del esfuerzo y el estrés y que te canses muy rápidamente tienes que ir al ritmo óptimo en cada situación otro relajarte al ganar un set esto es un clásico el cuerpo no le gusta hacer ejercicio si no es por necesidad o por diversión pero cuando estás en una competición a veces la diversión se se muestra como que ya no es tan divertido y tienes que esforzarte al máximo entonces ¿qué pasa? que cuando ganas un set el cerebro tiende a relajarse y en el siguiente set casi todos tendemos a empezar demasiado bajos a empezar demasiado bajos de energía porque nuestro cerebro nuestro subconsciente nos está intentando convencer de que no hace falta hacer tanto esfuerzo si ya has ganado un set le puedes ganar los otros fácilmente ¿a que sí? pues no tienes que estar ahí también con el nivel de energía y de activación, lo justo, preparado, no bajes tu ritmo. Otra cosa es, es rayarte por, por cómo vuela el volante, las pelotas, eh, o rayarte de cómo va a vestir el contrario, si tiene un collar o no, o cómo te está entrando la luz en la, en la grada. Todo eso lo único que hacen es distraerte, que te salgas de tu zona de nivel de activación óptima y que tu nivel de atencional ya no esté a lo que tiene que estar, sino que se centra en características, en estímulos que no son relevantes para el partido. Así que olvídate de eso y céntrate, presta atención a lo que es relevante para tu plan de juego. Muchas veces los deportistas que llevan mucho tiempo entrenando quieren hacer sus golpes perfectos. ¿Y qué pasa cuando fallan un golpe? Por ejemplo, un remate. Pues que el siguiente lo intentan hacer igual, con la misma intensidad, con los mismos gestos, ¿Y qué suele pasar? Porque lo suelen tirar igual a la red o fuera o mal, porque encima están sobreactivados y, y, y lo quieren dar sin pensar. Así que no te rayes y no intentas repetir los mismos golpes a la misma intensidad. Si no te está saliendo ese día, baja un poco ese nivel de activación y vuelve a esa técnica. Ya habrá momentos de que le puedas dar más intensidad. O puede ocurrir también con golpes que no son tan tan agresivos como el remate, sino por ejemplo un, un top spin o algún golpe de red que no te sale y ala, siempre que vas a la red ahí, insistes a ver si te sale. Pues lo único que vas a hacer es volver a cometer los mismos errores y cada vez estar mentalmente más fuera del partido. Otra cosa que suele pasar a los deportistas amateur, sobre todo en los que ven muchos partidos de profesionales, es intentar hacer cosas, tricks, shop tricks y golpes raros, amagos que no les salen, no les salen entrenando cómo te va a salir en la competición, solo porque eso lo has visto hacer a Lindan o a Viktor Axelsen no quiere decir que sea tan fácil ni que él no lo haya estado entrenando, así que no es hora de ponerte a hacer guayadas en el partido porque seguramente lo único que vas a hacer es quedar en ridículo contigo mismo y encima menospreciar al adversario. Y a veces queremos hacer cosas nuevas que, estamos, que las hemos practicado una o dos veces en el entrenamiento pero todavía no las tenemos asimiladas. Pues una competición no es el lugar idóneo para practicarlas. Lo puedes practicar en todo caso cuando estás contra rivales que son ligeramente inferiores a ti. Pero cuando el nivel es muy parecido no te recomiendo que las practiques. Porque lo más seguro es que falles más puntos de los que ganas y sobre todo no lo hagas en puntos decisivos del partido o del set porque puede que tengas suerte pero lo más probable es que no te salgan y como último punto, la gestión del esfuerzo no ahorres demasiado para el final igual que no vayas acelerado a todos los puntos no vayas ahorrando energía pensando que no vas a llegar al final confía en ti, al final tu cuerpo supera sus límites sí que es cierto que tienes que ir ...gestionando esa energía de una manera adecuada. Pero no ahorres tanta, porque luego muchas veces, ¿qué pasa? Que cuando llegas al final del partido, pues no te has cansado tanto como podrías tanto... ...y al final has perdido igualmente. Pues tienes que ir ajustando ahí esa energía, esa fuerza, con la intensidad del partido... ...y con tu plan de juego para ganar al adversario con el que estás en ese momento. Pues espero que estas claves te hayan ayudado y que mejoren tu rendimiento. No caigas en ellas, porque solemos caer en todas ellas, o en algunas de ellas, y a veces es más nefasto que otro, pero conocerlas, tenerlas apuntadas, yo las tengo aquí apuntadas, ¿vale? Tenerlas interiorizadas y practicarlas, tanto en un entrenamiento como en una competición, te va a ayudar a llevar tu competición, tu rendimiento a otro nivel. A dar el 100%, el 110%. Espero que te haya gustado este vídeo. Si quieres, ya sabes, déjame comentarios, déjame tus preguntas. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya. Dale thumbs para arriba. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo.